Hola chicos, hoy vamos a hablar del micrófono Eleviant i20 que es un micrófono que he estado usando durante medio año y os voy a dar un poco mi opinión de lo que me ha parecido qué fallos tiene, qué se podría mejorar y todo eso. ¡Venga! Bueno, lo primero nos vamos a basar un poco en la ficha de Amazon sobre el producto. En esta ficha nos informan que el micrófono es apto para computadora, iPhone, teléfono, Android, iPad, podcasting, karaoke, Skype y juegos. O sea, tiene muchas funcionalidades. En su descripción nos hablan de que es un micrófono con condensador y de audio profesional. ¿Vale? Recomendado para Skype, Facebook, Internet... Voy a hablar un poquillo de esto. En mi opinión, la calidad del audio es buena. Hasta cierto punto el principal defecto que le veo a esto es que el micrófono aunque tiene una calidad de audio aceptable vale está bien pero en muchos casos puede, puede sonar la voz amortiguada muy seca el principal problema es que con que te alejes un poco el micrófono no es, cap no es capaz de captar tu voz vale aquí habla un poco de ello que aísla el ruido de fondo aísla la fuente de sonido principal, ya, el problema es ese, si te alejas un poco, automáticamente el micrófono cancela tu voz, vale, el segundo apartado que quiero hablar es este, el regulador de audio, en la parte trasera del micrófono tiene una rueda que es para controlar el volumen, Vale. En un extremo el volumen está a tope y en el otro extremo apagas directamente el micrófono. A veces, apagando del todo la rueda, queda con interferencias, no se silencia del todo. La entrada, incluso la entrada 3.5, queda un poco floja. Es verdad que los materiales con los que está hecho este micrófono no son de alta calidad. Es plástico normal de toda la vida. También quiero hablar de las dimensiones del micrófono. Este mm, se puede volver incómodo para un uso como le doy yo, que es tenerlo en el ordenador, ¿vale? Para comentar los gameplays, etc. El micrófono queda un poco bajo. Es verdad que le haría falta en el trípode que lleva. El trípode está bastante bien, la verdad. Se puede desenroscar, pero la altura no puede variar y eso es un gran inconveniente a la hora de usarlo además la inclinación que le puedes dar al micrófono es muy limitada la parte positiva es que el uso en móviles es bastante aceptable la verdad el micrófono trae incluido este adaptador vale en el que tú puedes conectar directamente el micrófono al móvil y al mismo tiempo unos altavoces y la verdad es que funciona perfectamente, no hay ninguna queja en esto. Quiero comentar dos puntos. El volumen es aceptable, pero si te alejas un poco ya no te capta. Pero puedes usar el micrófono en exteriores, ya que te viene incluida una almohadilla para colocar, para evitar el sonido del viento. Lo cual está bastante bien, la verdad. Este producto ahora mismo está a Amazon en 30 dólares. Más o menos es el precio por el cual yo lo adquirí. A decir verdad, y mi opinión final, es que por este precio podéis encontrar micrófonos o más adaptados a vuestro uso o más baratos y con mejor calidad. El problema principal de este micrófono es que es muy genérico, está diseñado para muchos campos y ese es el problema, no acaba de resaltar en ningún ámbito que le puedas dar. Así que mi recomendación es que si podéis buscar otra opción, no lo dudéis. ¡Adiós!